Oh, hola hola! Buenas aquí, se comentando Un día más en la taberna Y hoy volvemos con esta campaña de Total War Warhammer 2 Con Imrik, el príncipe dragón Que estamos defendiéndonos del caos Porque hicimos un ritual Para tratar de controlar o, o influir poderes en ese vórtice central Y se nos lió porque aparecieron por la inestabilidad del, del portal Bueno, de, vinieron aquí... Las maravillosas tropas del caos y ahora nos están reventando Entonces estamos en guerra contra Kenry en la zona norte Luego, eh, ahora tendremos que venir a, a limpiar el caos O sea, se nos está acumulando todo un poquito y es horroroso Así que bueno, vamos a intentar con, con la población de Antocho Vamos a intentar medrar las tropas enemigas. Tenemos un cuello de botella aquí bastante útil. Utilizable para nosotros. A ver si podemos bajarnos con esos arcos. Las, las caballerías. Igual que hicimos contra los, los reyes funerarios. Que bueno. Solamente rascando eso. Nos damos por satisfechos en este combate. Y ya está. Vale, esto va a ser el grupo 2. Gracias. Vale. Ok, y estos los vamos a tirar aquí, ok, y vamos a tratar de aguantar la carga del caos, que creo que lo vamos a tener un poquito feo. Vale, ok, iniciamos. No nos sale a cuenta avanzar para nada. Vamos a tirar para adelante, Eso, vale, sí, sí, vamos a tirar para adelante con los arqueros, por el hecho de tener un poquito más de, de rango y tener... esa. Uy, lol, oh, dios. ¿En serio? Ellos me van a esperar oh, Claro, tienen los cañones Tiene sentido, ¿no? Yo si pudiera también esperaría Vale, pues nada Nos avanzamos todos juntos Uf. Vale, vamos a tratar de jugar con, con la altura Uf, Que la cámara caiga así me viene fatal, venga, venga, venga No dormirse, no dormirse Tenemos muchísimo rango, eh Lo que podamos bajar Lo bajamos Esa va a impactar De lleno Dios Nada, nada Para adelante Y lo que podamos Lo engancharemos Y ya está, que no nos dé otra Dios, es que es súper destructivo ese cañón. No por, favor, no, por favor, no, por favor, no, por favor, no, por favor, no, por favor. Aguantar con la moral. Dios, nada. Imposible. Vamos de cara y ya está. ¿Nos podremos cargar la la artillería? Pues oh, sería maravilloso. Venga esa caballería. Nada, nada, no, no vamos a aguantar ni de milagro. ¿Me huyen? Ah, bueno, me quitean. Vale, vale. Venga. Contra el cañón. Si lo podemos reventar, perfecto. ¿Usted ha curado? What? Ostras, que encima tiene el cañonazo ese. Estos ejércitos del caos Son una locura Nada, no, no, no vamos a bajarle nada al cañón Bueno Un poco A ver si lo podemos acabar eh, Vale, nada, no, va Imposible Imposible, tú, yo digo Vale, nos esperamos aquí y aguantamos bien Que eh, va, el del cañón Nos ha reventado vivos Es que de un pelotazo ha desmoralizado A todo el ejército, eh Pero a todo el ejército, no sé cómo lo vamos a parar Hombre, lo útil sería Caballería o tener Algo rollo, pues Un dragón o sé que hemos Perdido, o águilas Sacar águilas, pero Aún nos queda para eso Han Dios. detectado los poderes ruinosos cerca de aquí Las fuerzas del caos quieren Traer el fin de los tiempos Acaba con ellas a Estaría la Estaría genial poder hacerlo Antochas, asentamiento asolado O sea, esto no lo voy a poder recuperar Me muero, tú Hombre, entiendo que habrá que ir Vale, necesitamos reclutar aquí Urgentemente Vale, vamos a coger arqueros Vale, y como nos hace falta otra, vamos a meter aquí otra de lanceros. Eh, vamos a escoger una guardia del mar de Lócer. Por mejorar un poquito nuestra tesitura. Quemri ¡Ay! Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, Ok. Aquí, fuerza inamovible, lanceros, guardia plateada y los plateos, maestros de la espada y leones blancos. De gracia vale, corazón de la llama dragones, fénix, vale, vamos a meter este uh, uh, uh, uh. a ver a ver, a ver, procesa devoción a baul armadura, liderazgo, mantenimiento y ingresos de todos los edificios de industria vale, vamos a tirar por esta ahora porque nos, nos viene genial vale, perfecto podemos movernos con, vale, perfecto sí que nos podemos mover, vamos a bajar Rápidamente lo necesitamos. Vale, vamos a ir a Fuentes de Vida Eterna. Apagar es que nos queda un poco lejos. Vamos a ir aquí a Fuentes de Vida Eterna y veremos, a ver luego, recuperaremos todo lo que tenemos ahí en medio con, con el caos. Ok. Y aquí, este ejército. Lo vamos a acercar a Kemri. Estupendo. Y ahora, ¿qué vamos a sacar aquí? Oh, podemos sacar águilas. ¿Qué tenemos aquí? Vale, vale, vale, vale, vale. Vamos a sacar aquí un par de águilas. Águila gigante. O oh, guardianes de Lirion. Esto nos vendría genial, eh. Es que la princesa no tiene. Eh... La princesa no tiene aún un... mago. Me gustaría poder ponerle un mago a la princesa. Kim Kenry, podemos reclutar un héroe. Magos, no. El gran vórtice, vale Bueno, no, conclusión, no podemos Vale, ok, vamos a sacar eh, Uh, cuatro Vale, vamos a sacar Dos de guardianes y vamos a sacar Una de lanceros y otra de arqueros Y así aumentamos el, el mix Y vamos a ir a por las llanuras de sal Bueno, ya están aquí asediando Justo, que es, buitre de cara, Muy rápido, expliquen vanguardia Bestias voladoras a ver si podemos sumarnos a la serie S con este ejército y con estos dos aguantamos esta zona sur. No sé si vamos a poder porque estos ejércitos parecen bien fuertes, así que no lo sé. Ya veremos. Ok, con esto que tenemos ya no podemos movernos más, así que siguiente turno. Veremos cómo se nos quedan los ingresos porque hemos bajado bastante con todo lo que vamos a reclutar, pero bueno. Teniendo en cuenta que también hemos perdido Antoch, eso tenemos que ir a recuperarlo. Es muy importante. Numas, invasor foráneo, saqueo. Vale, sabíamos que iban a venir aquí. Embagar. Ok, pues nada. ¿Este es el mismo ejército que antes? Sí. Vale, pues vamos a intentar rascarlo. Ya sabiendo a lo que van a venir ellos o qué estrategia van a usar, que se van a quedar... Anclados alrededor del cañón. Y nos van a tratar de destrozar. Vamos a desplegarnos. Vamos a ir a por ellos. Y vamos a tratar de rascar esas bajas en el cañón. No esperamos a nada. Simplemente salimos. Up, y a lo que se pueda. Vale, son duras. eh, Son duras. Vale. Podemos desplegar en vanguardia. Sí. Vale. Este va a ser el grupo 3. Perfecto. Metemos... A todos en el 2, ustedes en el 1 lo suficientemente separados, eso es, y anchos, anchos, que estando anchos nos golpea menos unidad, vale esto lo vamos a frenar. aquí, aquí, vale. Vale. Oh, me ha tirado un bufo. Venga, reventamos el cañón. No nos impacta, dije. Venga, venga, venga, no nos quedamos quietos. Hay que reventar ese cañón. Yus, la envolvente. ¿Por qué retrocede tanto? ¿Podemos correr? Bueno, aún uh, aguantan bastante. Vale, vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. Ok, vale, o sea, simplemente con bajarme, esos, con bajarme esos dos, me contento. Vale, hemos hecho que pierdan los mastines. ¿Cae el cañón? Vale, con quitarnos el cañón es suficiente. Vale, vamos a destinar estos aquí. Podemos... Ah, vale, vale, vale, ya ha caído, ya ha caído, ya ha caído, ya ha caído, ya ha caído, perfecto. Vale, ok, y esta de caballería debe perseguir aquí. Esta es importante que caiga. Si la podemos hacer caer, nos libramos de mucho. Muy bien aquí estos guerreros. Vale. Lo conseguimos. Venga, eliminarla que podéis. Vale, ok, ahora nada, quedan los movimientos de siempre con la caballería. Un poquito para adelante, un poquito para atrás. Vale, vamos a cargar para aquí detrás. A ver si podemos recuperar estos también. Y cargamos a por ellos. ¿Volvemos o qué? Ah, estos no van a volver. Y la caballería la conseguimos parar. Vale, perfecto, han vuelto. Ok, venga, cargar, cargar. Uh, qué mario de cámara, tú, cuando pasa eso! ¿Disparamos o cómo? Venga, con esa descarga los matamos. Y se acabó. No. Es que debemos, debemos matarlos, eh. Debes matarlos. Venga, los reventamos ahí. Cuerpo a cuerpo, con lo que podáis Ah no, ya oyen todos Lástima, bueno Lo que se pudo, nos hemos eliminado el cañón Que eso es muy importante para nosotros Perfecto, los mastins los hemos bajado un poco Y hemos debilitado las caballerías Bueno, está bien, para lo que teníamos En, el, en la guarnición Decente, el problema es que es eso Que ahora vamos a tener que gastar Dinero otra vez en reconstruir, estamos perdiendo ciudades, bueno, poblados, está feo, está feo, está feo, derrota decisiva, otra vez. Vale, saqueo, que me de los muertos. Uh. Vale, ok, tenemos que hacer más grande este ejército aún. ¿Podemos meter águilas? Vamos a meter águilas. Tardan un turno las águilas. No me parece para nada mala opción. Vale, vamos a meter dos guardias del mar de Lothar. Esta gente... Ah, no. Es que estos son los... Estos no me gustan. Estos no me gustan. Vale, pues nada. Vamos a hacer más grande nuestra línea. Vamos a meter... Arcos. Al fin y al cabo, nuestro ejército quieras que no, se van a nutrir de, los, de esos arcos para poder reventar todo lo que se cruce esta gente va a y me va a aguantar bastante bien los... claro, y es que ellos son una cantidad de morralla brutal vale, bueno, trataremos de flanquear con la caballería, a ver si podemos sacar provecho las águilas para luchar contra su héroe bueno no, no me parece mal después de todo, hemos perdido vagar se nos acercan aquí Vale, tenemos que volver a casa y con ser capaces de defender esto. ¿Qué más podemos sacar? Nada, vamos a hacer el bloque. Vamos a sacar más de lanceros y más de arqueros. Y para el próximo turno tratar de defendernos de esto. Porque si no, compasión se llama. ¿Y este? Ah, vale. Y este también nos lo han dejado en ruinas. Bueno, debemos defendernos con lo que se pueda. Tenemos... No, no, no podemos. Vale. Ok. Tenemos para sacar un ritual. Realizar rito experiencia por turno a los señores y nobles. Adquisición de experiencia a los señores y nobles. Daño por armas con poder de penetración. Relaciones diplomáticas con los altos elfos. Mm, es que estaría muy bien poder meter este, por ejemplo. Inmune al desgaste. Pero requerimos los 2000 Nada muy difícil. Vale, ok, pues nada, vamos a pasar el turno, tiramos para adelante, a ver qué surge y ya está. Pero los guerreros del caos nos van a comer vivos. Unirse a la guerra contra el clan Morse. Declinar, si declinamos nos irá muy mal. Vamos a declinarla. Para abiscar esta decisión. Bueno, espero que no. Mierda. Vale, ok. Los guerreros del caos. Se enfrentan a nosotros en Aramir, que es nuestra ciudad clave. Con este ejército que sigue teniendo un cañón. O sea, este ejército no lo hemos tocado a nosotros. Y tiene un cañón completo. Tenemos esta... Uf. Zona inicial del, de la... O sea, esta batalla inicial. Pero tenemos aquí maestros de la espada. El lanzavirotes. Garra de águila. Pinta bien. No vamos a controlar el ejército entero. Vamos a controlar solo nuestro batallón. Para poder centrarnos bien en ese batallón. Y con eso aguantaremos. Porque es que tanta, tanta, tanta, tanta tropa. Es horrorosa. O sea, prefiero que la controle la IA. Y que nos, y que nos haga el apoyo. Porque gestionarlo todo, o sea, son bloques muy grandes ya nos pasó la campaña en los enanos, son bloques son bloques muy grandes con el que no, o sea, es imposible sacarle todo el provecho que que podríamos desear y como, como no se los saques, estás perdido, pero perdido vale, un poco más anchos, eso es eso, separaditos Vale, vamos a meter a la Guardia del Mar del Ocer aquí. Vale. No, vamos a meter la, la Guardia del Mar de Ocer en la zona centro, que teniendo el arco... Vale, ok. Y vamos a cerrar esto tal y como están en un grupo fijo. Ahora, vosotros aquí, vale. Vamos a aprovechar los huecos para meter a los arqueros. Vale, perfecto. Y el héroe en el centro. Vale, esto va a ser el grupo 2. A ti te voy a meter en el grupo 3. ¿Tienes alguna habilidad? No. Bueno, ok, no pasa nada. ¿Dónde salen ellos? Perfecto. Eh, si hemos dicho a ah, no a controlar el ejército grande, ¿qué pasa? Venga, venga, venga, vayan saliendo. Okay. tienen que entrar a muerte. Vale, perfecto, ok. Vale, vamos a girarnos ya que estamos... Vale, vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto. Se puede, se puede, se puede. Vale, vamos a ir modificando las asignaciones. Estos dos me los voy a poner en el grupo 4 con este señor. Y el grupo 4 quiero que luche aquí, bien fuerte en ese flanco. Eso es, vale. Estas dos arqueros aquí, estas dos arqueros aquí. Vale, vale, vale. Nos van a hacer falta arqueros. Ok, medio cuerpo a cuerpo a melee, nos vamos a pegar ahora perfecto, este nuestro héroe debería estar limpiando bastante más aquí Uf, aquí hay que desatascar mucho ¿eh? pero mucho, mucho, claro su héroe es muchísimo más potente que los nuestros oh, y los maestros de la espada tampoco están siendo tan fuertes, como perdamos Venga. ¿Cómo es posible que el caos nos haya pasado tan por encima? Pero tan tan por encima, eh. Ok, vale, está perdiendo fuerzas. Vamos a arrimarnos con nuestro héroe. Vamos a lanzar al menos el lado contrario. Aquí él ha agrupado mucha gente. Vamos a destinar dos de arcos aquí a desatestar el centro. Vale, vale, colapsamos aquí, colapsamos aquí. Vamos a dejar una de arqueros persiguiendo aquí. Vosotros aquí, vale. Limpiamos el centro, vale, vale, vale. Ok, ¿qué tenemos aquí? Arcos. Ar arcos aquí, aquí, aquí. Apoyad, vale. Este señor se nos marcha. No aguanta. Ok Vale, somos capaces de desatascar aquí. Sí, ¿no? Sí, estos guerreros del caos deberían ya estar aniquiladitos. Vale, vale, vale. Podemos aguantar, podemos aguantar, podemos aguantar, está bien. ¿Quién se marcha? Vale. O uh, aquí no aguantó la melee. Aquí no aguantó la melee y lo vamos a tener feo, feo, feo. No recuperamos a nadie. No, no recuperamos a nadie. Ok. Vale, usted señor se va a ir hacia allá. Uh, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. vale Este héroe que no vuelva al combate. Hay que, bueno, le tiene que llover de todo. Wow, y lo peor es que nos estamos agrupando mucho. Vale, aquí como estamos. Venga, ok, hay que utilizar estas unidades para. Tra... Las unidades que están medio muertas, hay que utilizarlas para trabar al resto. Y tratar con los arcos de ganar esa ventaja que nos va a dar la vida. Vale, no, no, no, no, aquí hay que. Bueno. Oh, Reasignar esos arcos, venga. ¿Vosotros con quién estáis? Anda, cambio de objetivo. Vale, vamos a ventilarnos con esta de arcos a limpiar esto de aquí. Vale, vamos a coger los maestros de la espada que son unidades rápidas. Vamos a avanzar hacia aquí, a ver si podemos limpiar esto. Ok, con esta de arcos vamos a continuar limpiando. Bueno, vamos a venir aquí porque este lado derecho tan, tan, tan, tan claro no está, eh. Sí, porque aquí se están ventilando muy rápido, muy bien ellos a nuestras unidades. Vale, vale, vale, bueno, ok. Ni tan mal. Vale, han dejado de disparar, por lo menos. no ¿Cómo te marchas? Venga, venga, venga, reventad, reventad, reventad, reventad, reventad, reventad. Unos aquí y los otros aquí, vale. Bien, bien, bien, vale. No, con los arcos estamos acabando de limpiar. Uf, no. Aquí esto lo tenemos muy, muy, muy, muy complicado. Eh, ¿Me van a hacer caso? Mis dudas tengo. Vale, ok, ¿Y el resto, ¿cómo estamos? Nada, acabando de limpiar. ¿Se han, ¿Se han ventilado una de señores de la espada? Vale, ok. Ya pudiendo entrar en combate, ganar un montón de moral, bloqueamos ya eso. Uf, qué duro ha sido esto. Ah, espérate que no acabo. Mierda. Y tenemos unidades aquí paradas que han entrado cuando ya la gente ha muerto. Ah, oh, somos unos desgraciados. Porque esta música de tensión es necesario. Ok, cambiamos el foco, cambiamos el foco. Si esos ya se marchan, cambiamos el foco. No sé cómo van a aguantar, eh. Necesitamos esos arcos funcionando ya. Bueno, hay quien no, pues lo pillamos a melee y punto, ¿sabes? Ah, oh, qué mal. Bueno, qué mal. Hemos podido frenar el avance del caos. Pero claro, nos ha dolido un montón. Nos han sacado un montón de bajas... Vale, venid, venid, venid, venid. Claro, han, han visto morir a los otros y han perdido un montón de moral. Esto se puede reagrupar. Venga, venid aquí. Vale, pues si nos hemos quedado sin armas... A melee, o sea, sin, sin munición. Vamos a melee y ya está. Venga, ahí, ha subido de moral. Dios, que va, nos han reventado las alabardas. De correr. uy uy, uy, uy, uy, uy. Cuando estemos juntos, nos venimos arriba y ya está. Eso es, buenas flechas esas. Nada, nada, aunque, huy, aunque huyamos, esas lapartas van a caer. Gracias a nuestros benditos arcos. ¿Lo reventamos? Venga, antes de que nos toquen. Venga, vamos. Ok. Y vosotros tres, aquí. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué... Jodido todo esto Vale, bueno, hemos conseguido vencer Hemos aguantado estas tropas del caos Uf, 193, ¿eh? 79 los guerreros del caos ¿Dónde están los señores con la barda? Aquí 45 Ah, pues no, no han he hecho tantas, ¿eh? Claro, pero nosotros hemos tenido un montón de pérdidas Bueno, más o menos equivalente en comparación a lo de ellos Ahora a ver si... Con uno de estos ejércitos reventados vamos a por el otro. Su héroe no sé si ha muerto. No, no ha llegado, creo que no llega a morir. Vamos a necesitar el tesoro. Unidades reabastecidas. Es que no son tantas, ¿eh? Vale, vamos a cogernos el tesoro y nos olvidamos. Saqueo, Kenry. Tierra de muertos. Eficacia mercantil. Oh, tus se están superando a sí mismos. Podrían venderle una barba a un Dawi y encima hacerle creer que es un artículo de lujo. Ahora las bodegas de tus barcos mercantes van cargaditas de bienes exóticos y la recaudación por Grabamenes ha alcanzado un nivel nunca antes visto como resultado de tal pericia mercantil. Los ingresos por el comercio han aumentado para toda la facción. Fua. Pues nos viene de lujo. Ok, aquí cómo estamos. Podemos salir a luchar contra esto? Probablemente sí. Así que vamos a aguantar un poco. Vale, aquí está nuestro ejército salvador. Perfecto, vamos a entrar aquí en combate. Oh, qué bonito. Vale, ok, lo vamos a autorresolver. Vale, perfecto. Reabastecimiento experiencia o tesoro rango obtenido vale, vamos a coger experiencia no, experiencia no para otras unidades que este ejército va chetaísima de experiencia Vale solicitar rescate por los cautivos vale, enemigo muerto en combate perfecto vamos a intercambiar aquí vamos a darle tanto Uy, uy, uy, uy la guardia del mar de Lothurn con escudos como estas dos unidades de lanceros para que Imrik vuelva a tener esa, esa línea de escudos que teníamos anteriormente, perfecto, ahora vamos a volver aquí, maravilloso y con Imrik vamos a subir de nivel a todo el mundo. Vale, a Imrik le hemos puesto la proces. Profesa devoción a Baúl para esto. Bueno, los ingresos, mantenimiento y tal. Titular de Calidor... Dos de influencia por turno. Desbloquea el reclutamiento del héroe noble en todas las provincias y capacidad del héroe más tres. Del héroe más tres para los nobles. <coughs> Buah, claro, con esto mejoramos muchísimo en todos los aspectos. Pero muchísimo. Hombre, el corazón de dragón es una pasada. Resistencia al fuego sobre el campo de batalla velocidad, caballería, rango de reclutar orgullo ancestral campos de ceniza es que es una pasada y es que el otro, la zona de combate señor dragones vale, vamos a tirar como ya tenemos esta ah, no fuerza inamovible, aún no la tenemos ventos favorables frente de plata, corazón de llamas no, vamos a meternos, vale, vamos a meter titular de Caledor, que esto nos va a ayudar a la larga, y rellenaremos todas estas, hasta conseguir por ejemplo, el campo de ceniza, que esto nos viene de lujo. Perfecto, ok, con esto, Micaela, nuestra maga, ha conseguido subir de nivel también. Vale, tenemos ya los rayos penetrantes, terrenal, disfunción mágica, menos 15%, eh, vamos a meter la disfunción mágica menos 15%, que esto siempre viene bien para no fallar hechizos. Y nuestro noble, Gondil, ¿qué le vamos a poner? Lacerador, le da fuerza de arma, más armadura completa. Con esto tiene más armadura, hoja de escudo, tenaz. Tiene el caballo, le pusimos el caballo, no llegamos a ponerle el caballo. Buf. Y aquí creo que nos vamos a poner el, el. La diplomacia que no somos lagarto, ¿eh? Nos puede ayudar en un futuro. Bueno, lo tendremos en cuenta, ¿vale? Vamos a ponernos lacerador para que nos ayude en el combate. Perfecto, porque nos va a hacer bastante falta, ya que nos vamos a enfrentar a otro ejército llenito, llenito de caos. Así que vamos a movilizarnos hacia arriba. Y vamos a recuperar nuestras tierras sagradas vale, podemos construir la llanura de los dragones, me parece bien, vamos a poner aquí el nivel 3 de la torre mejoramos y con esto nos ponemos eh, mejoramos la guarnición obvio que siempre es un apoyo, aquí ¿qué tenemos? vale, podemos subir a nuestra princesa a nivel 2 vamos a subir uy, ¿dónde pusimos el primero? ¿No ya vamos a poner el primer la primera habilidad Vale, vamos a ponerle el collar de... No, des el desplumo de palomas, no. Lo guardaremos. Aquí podemos, línea de visión. Vale, ok. Y aquí no podemos añadir ningún otro. Vale. Vale, vale. Vamos a subirla de nivel, como hemos dicho. Vale, vamos a poner las flechas buscadoras. Perfecto. Y vamos a tirar aquí. Declarar... A ver... Si no la hemos declarado ya tenemos un problema Arqueros Vale Vale, ok Vale, y aquí tenemos esta guerra Esta batalla brutal Así que Vamos a estrenar a Gemara Como general de ejército, veremos qué tal domina el arco Contra este ejército de reyes funerarios Así que esto lo veremos en el próximo capítulo Ahora bien, recordad Seguidnos en Twitter a los dos, tanto a aquí como a mí, que van a estar a los dos en la descripción. También seguidnos en Twitch, tratamos de abrir streaming, normalmente todos los miércoles ahora se está haciendo un poco duro, pero bueno, se intenta. Por último, suscribiros a este canal de YouTube, estamos haciendo contenido diario de calidad y cada día mejor gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso es todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego, adiós.